Eh, por lo que veo, cada vez que cada año que pasa, la gente está tomando más conciencia de los movimientos y la gente que se ha quedado, pues se ha recogido en, en lo que son los asuntos religiosos. De manera que veo que nuestro pueblo este, avanza en cuanto al comportamiento ciudadano. Correcto. ¿Usted como la persona más informada, vamos a decir así, la máxima autoridad? ¿No ha tenido usted información de que ha pasado de algún tipo de hecho lamentable? Gracias gracias a Dios, hasta estos momentos no tenemos eh, en lo que es de ayer para acá, que realmente cuando comienza eh, la Semana Santa y el movimiento, el flujo de, de, de la gente. Este, hasta ahora, gracias a Dios, no ha pasado gran cosa que se pueda decir lamentable. Okay, ¿Con un mensaje a la población, a su provincia? Eh, le pedimos a nuestros conciudadanos que se mantengan en esa actitud, de recogimiento, los que han salido, donde quiera que estén, que recuerden que estamos en el asueto de Semana Santa y que debemos mostrar tranquilidad, debemos mostrar apego a, a nuestra costumbre a las cosas de nuestro Señor Jesús y a los que están aquí, que sigamos así, eh, sumergidos con la familia, con, con los, los asuntos religiosos.